Hola a todos. Bienvenidos a la cuarta parte de la clase de elementos de un artículo en la sección de método. Habíamos visto que en el método normalmente se pone los participantes, los instrumentos y ahora vamos a ver lo del procedimiento. En el procedimiento hay dos cosas principales que se tienen que tratar: la recolección de datos y el análisis de datos. Se tiene que incluir cada paso realizado, por lo que les decía en un video pasado. Es importante que gente que lea el artículo pueda saber a partir del procedimiento cómo replicar el estudio. Sí, bueno, eso. Para la aplicación del instrumento o del método, hay que poner muchos detalles. Por ejemplo, dónde se realizó, cuáles fueron las condiciones de aplicación, fue individual, fue grupal, cómo se registraron los datos, se grabaron, se tomaron notas, se guardaron automáticamente mediante software cómo se contactó a los participantes, todo aquello que sea relevante sobre la aplicación tiene que ir en este apartado. La segunda cosa que normalmente se pone tiene que ver con el análisis de datos. Y es bien importante y es bien común que se les olvide a los autores. Muchas veces ponen cosas como se aplicó el instrumento X y ese es todo el procedimiento. Y ya no te dicen y cómo lo revisaron, cómo lo hicieron. Pero ahora sí cumplir los objetivos del estudio. Eso ya no viene siempre. Es importante que lo pongan y normalmente el análisis de datos va a depender del tipo de estudio. Los estudios cuantitativos casi siempre usan pruebas estadísticas, sino es que siempre. De las pruebas estadísticas lo más importante que hay que saber cuando usan algo más elaborado que una media o una frecuencia porcentajes y eso es la significancia la significancia de una prueba les va a decir si el resultado implica que hay un patrón real en los datos o si fue azar suerte, chiripada. ¿cómo vamos a saber si algo es significante o no? por la P si la P es menor a .05 quiere decir que hay un patrón que el resultado no fue azar pero bueno, eso es más para después en términos del procedimiento, en análisis de datos solo se pone cómo se calcularon los resultados, qué prueba estadística se usó, si es cuantitativo. Y depende, ¿no? Si es cualitativo, normalmente se usan técnicas de análisis de contenido. Hay muchos tipos. O sea, Hay análisis de discurso, análisis temático, y tienen diferentes nombres según exactamente a qué se refiere. Pero en general, una técnica de análisis de contenido... Es una manera de estudiar el discurso, la comunicación, de manera objetiva y sistemática. Acuérdense, el punto es que un investigador competente pueda replicar el estudio y para eso se necesita que haya un sistema, que haya una forma replicable de hacer el análisis. Si no lo es, realmente está muy complicadito esto de hacer el análisis. Y bueno, esto es todo por la clase de hoy. Vamos.